Buenos días a todos y todas. Hoy es un día de compromiso del de Ponce, como siempre venimos haciendo, de acordarnos de las mujeres, de las mujeres que trabajan, las que no trabajan, y en este caso la diversidad de mujeres que somos. Ya veréis que somos unas altas y rubias como yo, otras bajitas, otras más anchas, otras con los ojos azules, con los ojos verdes, morenas de piel, de todos y todas todas valemos todas podemos y todas haremos lo que queramos hacer conseguiremos lo que queramos conseguir, pero para eso todos y todas tenemos que apoyar y tenemos que quererlo ¿vale? entonces ahora vamos a leer Distintos compañeros, compañeras, usuarios del de Ponce y del Centro Ocupacional vamos a leer un manifiesto en el que esto lo vamos a reflejar, queremos que se cumpla, queremos que nos esforcemos todos porque seamos iguales, ¿vale? Iguales todas, diferentes todas, ¿vale? Y no preocuparnos si somos, como nos dicen en la tele, más guapas, más altas, más bellas, menos bellas, ¿vale? Podemos ser simplemente mujeres, que es muy importante. Entonces, empieza ya el manifiesto, ¿de acuerdo? Y gracias al Centro Ocupacional por ese detalle tan bonito que, no, tan bonito que nos han hecho. En este día, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nosotras queremos deciros cómo somos. Y queremos decirlo también... Que nos veáis, que nos reconozcáis. Mujeres mayores con el pelo blanco. Mujeres que somos más que una talla. Mujeres que somos quienes somos. Mujeres que somos ejemplo. Mujeres que somos reales. Mujeres que somos así. Gordas, altas con vitíligo, delgadas, mujeres negras, mujeres sordas, con alopecia, que usan prótesis, bajas, que no las usan, mujeres trans, oyentes, jóvenes, mujeres con un solo pecho. En resumen, mujeres con cuerpos diversos. Porque en nuestra sociedad... Existen diferentes cuerpos, y eso es maravilloso. Y aunque nos dicen cómo debería ser el nuestro, la realidad es que la mayoría de los cuerpos son diferentes. Y aunque nos pongan modelos, no somos así. Cada vez más personas visibilizan la importancia de la aceptación de nuestros cuerpos en nuestros tamaños, colores y lo que, lo, lo que nos hace perfectamente imperfectos. En la televisión, en el cine, en la publicidad, en las redes sociales y en la calle. Pero queda mucho por hacer. Nuestros cuerpos son valiosos y muy importantes. Nos llevan, nos traen, saltamos con ellos, abrazamos con ellos. Corremos y bailamos, sí y solo sí, nosotras queremos hacerlo, porque nuestros cuerpos son nuestros. Porque somos diversas, porque es muy importante que seamos mujeres diversas, porque queremos... Que se, nos recono... que se reconozcan nuestros tipos de cuerpos, que se reconozca de dónde venimos y toda nuestra diversidad. ¡Ay, no sé! ¿Se me oye? ¡Sí! No. Bueno. Buenos días a todos. ¡Feliz Día de la Mujer! Bueno, empezamos. Que nos gusta llevar el pelo y la ropa de muchas maneras. Que nos maquillamos y si nos apetece, que nos depilamos y si nos apetece y que no nos da vergüenza nuestras estrías. Todos los cuerpos son válidos y son tan diversos como nosotras. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, muchas gracias. Uy, otro, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias a todas. En fin, sin palabras. Bueno, pues que tengáis un buen día, que lo disfrutéis y poco más. Ay, bueno. Y cuando podáis echar un vistazo a, a la exposición que hemos hecho de, de trabajos, ¿vale? Que está fenomenal, que está aquí en el hall. Sí, va a estar unos días. Será que será? Mira todos los segundos.